Soy Carlota de Oniad y, y en esta edición de la Real Academia de Marketing te voy a explicar qué es el coste por lead, así que directos a la C. ¿Qué es el coste por lead? Muy sencillo, es una métrica que utilizamos para saber la rentabilidad real de nuestras acciones de publicidad, ¿por qué? Porque nos indica cuánto hemos invertido realmente en la captación de cada cliente potencial, se calcula de forma muy sencilla dividiendo la inversión total entre el número de leads que hemos conseguido. Si, por ejemplo, hemos invertido en una campaña de publicidad 10.000 euros y hemos conseguido captar 1.000 clientes, el coste por lead será de 10 euros. Por cada cliente has pagado 10 euros. Para ampliar información, no dudes en visitar la L, para saber qué es un lead. Y si después de eso tienes cualquier tipo de pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.